enorme privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor y en esta serie que estamos eh, teniendo de predicaciones en este mes eh, con motivo de la temporada de Adviento quiero invitarles a ir a sus Biblias en esta hora de mediodía al Evangelio según San Lucas Lucas capítulo 1 Evangelio según San Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Este pasaje conocido comúnmente en la cristiandad como la anunciación y les voy a pedir que estén atentos a la lectura que voy a hacer a continuación poniendo toda atención y todo sentido a esta porción de la palabra del Señor.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 Hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Leerla, escucharla en sí ya es una bendición. Pero padre, sabemos que es necesaria la exposición de tu palabra. Usa ese siervo inútil, Padre. En tus manos me encomiendo. Señor, guía mis palabras. Y que tu palabra edifique, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La Anunciación. Y, entre paréntesis, un subtítulo de este mensaje es Nada hay imposible para Dios. Durante esta época navideña nos gusta escuchar música navideña. Villancicos ya sea instrumental o de cantantes o de coros, ¿verdad? Pero eh, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente ponen un cassette de tenores o de coros o de orquestas, y casi siempre en este repertorio navideño se incluye esta famosa versión de Franz Schubert del Ave María, ¿verdad? Y nosotros como pueblo evangélico, pues, ojo, estamos relacionados con, con este rezo. Pero viene la reflexión, hermanos de dónde viene justamente esta, cuáles son las palabras no eh, que, que incluye este, esta tradición, y justamente mañana es un día para el país aquí, desde el punto de vista religioso, eh, muy importante. Y quiero compartir un poco acerca de lo que, de dónde viene, hermanos, este... Eh, de hecho, nos sentimos mucho más identificados con el, el, el Padre Nuestro, pero... Este alejamiento nos ha hecho conocer un poco. Miren, el Ave María es una tradición, una, un rezo dentro de la tradición católica dedicada a María, ¿no? Y está basada justamente, parte, no toda, en este pasaje de Lucas que acabamos de leer, cuando el ángel Gabriel llega y le dice salve, muy favorecida, eh, bendita tú entre las mujeres. Y está tomada de la primer traducción de la Biblia que se hizo a latín, eh, la Vulgata Latina, que ustedes seguramente han escuchado, donde ahí aparece eh, en latín, eh, salve, y dice gratia plena. ¿no? Es, no es una correcta, muy correcta traducción, como ya lo veremos, porque eso ha dado origen a toda una tradición de adoración a la madre del Señor, ¿sí?, y nosotros entendemos, hermanos, como pueblo cristiano, que el único ser digno de ser adorado es Dios. Dios es el único. Sin embargo, eh, el dogma eh, católico romano menciona que lo que se le hace a María, y seguramente ustedes han escuchado, si tienen parientes o amigos eh, católicos, mencionan que en realidad no se le adora, sino que se le venera. ¿no? Y hay unos tecnicismos ahí que eh, se manejan dentro de la teología católica de que una cosa es la veneración a, a los santos y a María, eh, la veneración a los santos eh, se llama dulía y la veneración a María se llama hiperdulía, y la adoración a Dios, le llamo, bueno, eso es solamente eh, la tría, solamente a Dios, dice, eh, dice el dogma católico. Sin embargo, hermanos, todos nosotros que hemos crecido en este país, sabemos que en la práctica eh, lo que se da en la devoción y en la religiosidad popular es una auténtica adoración. ¿sí? Es una a, auténtica adoración y por lo tanto no podemos considerar admis, admisible eh, esas manifestaciones que se dan. ¿no? Y aún la palabra hiperdulía, hermanos, es incorrecta. Porque, eh, aunque lo que se trata de explicar ahí es que hiperdulía se refiere a la veneración que tenían, por ejemplo, viene la palabra dulos, que ahorita la explicaré más adelante. Dulos es la palabra griega para esclavo. Entonces, la veneración que un esclavo le debía a su amo es la veneración que, según el dogma católico, eh, los cristianos le dan a los santos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, es algo parecido también como la veneración que los padres, los hijos, perdón, le tenemos a los padres, ¿no? no nadie adora a sus padres, sin embargo, los veneramos, ¿no? Pero insisto, hermanos, que lo que, se, lo que ocurre en nuestro país, en Latinoamérica, en España, principalmente, aunque seguramente en otras partes del mundo, cada 12 de diciembre no es una veneración, sino una auténtica adoración. Y por lo tanto, no podemos nosotros compartir ese tipo de manifestaciones como algo bíblico, sino más bien como algo que raya en, o que cae en la categoría del pecado de la idolatría. ¿Sí? Eh, como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Pero este, esto no quiere decir que nosotros no amemos o no respetemos o no consideremos que María, la madre del Señor, haya sido una mujer ejemplar. Y que tengamos mucho que aprender de su vida y de su actitud de sierva, ¿sí? que es un ejemplo para todos los cristianos. Eh, por lo tanto, mis amados hermanos, eh, si alguien se pregunta, bueno, entonces sí podemos escuchar, sí, culturalmente no pasa nada si escuchas este eh, esta melodía conocida como Ave María en, en una orquesta o cantada por un coro, no pasa nada, no pierdes la salvación, hermano, no, no, no ocurre nada, ¿sí? Por supuesto que lo que sí no hacemos es adorar, la verdad adorarla y, y, y unirnos pues a este fervor eh, popular que se hace en torno a la Madre del Señor. Pero hermanos, ¿qué nos enseña el ejemplo de María a nosotros los cristianos en este episodio de la historia bíblica llamada la Anunciación? Bueno hermanos, ya hemos dicho... Que Dios es un Dios que está en misión y desde el libro de Génesis se ha puesto en claro cuál es su propósito. Bendecir a todas las naciones, que todas las naciones conozcan su nombre, que en todas las naciones él se ha conocido y su nombre se ha invocado. Ese es el propósito de Dios. Y se lo dijo a Abraham, se lo comunicó a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es su simiente? Jesucristo, nuestro Señor. Esto lo vemos en los salmos, lo vemos en los mensajes de los profetas, cuando ellos anunciaron, dice, y será la tierra llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermanos, un día llegará en que todos los pueblos del mundo conocerán al Dios verdadero y le adorarán, y creerán en él. Aunque hoy nos parezca, muy distante ese día, pero Dios se lo propuso y lo que Dios se propone, lo hace. Y siempre Dios, para cumplir sus propósitos en el mundo, ha querido utilizar agentes humanos. Lo hizo, ya mencioné a Abraham, ¿no? Pero no fue el primero. Antes había llamado a Noé para construir un arca y que predicara y anunciara el diluvio. Llamó también en su momento a Moisés. Llamó a David. Llamó a los profetas. Después ya en la manifestación del Señor Jesucristo. Él llamó a los apóstoles. Llamó al apóstol Pablo. Es decir, el llamamiento de Dios. Es una invitación. De Dios, de parte de Dios. A unirte a su misión que él está haciendo en el mundo de dar a conocer a, a todas las naciones su nombre. Y aquí vemos cómo Dios se acerca con una señorita judía llamada María, residente de una, un poblado, aunque aquí se le llama ciudad a Nazaret, esto es decir mucho porque realmente Nazaret era menos que una pequeña villa, era Totalmente insignificante. Mire, qué tan insignificante sería Nazaret, mis amados hermanos, que no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento mencionada, Ni siquiera en los apócrifos intertestamentarios. Nunca es mencionado por los historiadores, por ejemplo, por José. Era un asentamiento humano ahí en la región de Galilea, al norte, Totalmente insignificante. Ni, ni siquiera estaba cerca, ubicada dentro de un camino principal. Pero su ubicación en Galilea también es significativa, porque cualquiera se esperaría que si el Mesías vendría y nacería de una madre y de una mujer, esa tendría que ser una residente de qué lugar? Pues de la ciudad Jerusalén, el centro del culto a Dios, el centro en la ciudad de David, ¿no? de ahí, no de un lugar tan distante como Galilea, que era conocida como Galilea de los Gentiles, porque Galilea para los judíos era la parte más gentil de, de ellos, no mucha influencia gentil. Nadie se esperaría que Dios llegaría ahí. Pero en el llamamiento de María, hermanos, y antes de entrar a, al, al tema, Quiero decirles que hay tres elementos que seguramente pasan también contigo. Sea que tú hayas vivido la experiencia del llamamiento, o la estés viviendo ahorita, o la vivas en un futuro. Pero así como Dios mandó a Gabriel, a María, Dios seguramente manda a otros Gabrieles a tu vida y te llama. Y así como María experimentó, en prim, la primera reacción de María, hermanos, fue turbación y temor. Eso ocurre siempre con todo aquel que Dios llama para una tarea. Turbación y temor. Pero después que son superadas esas turbaciones y ese temor, vienen las dudas razonables. Empezamos a razonar. Y eso ocurre, hermanos. Ocurre siempre. Le ocurrió a María, le ocurrió a otros personajes a, a los cuales Dios llamó. Pero vean, el ejemplo de María. El tercer lugar. La actitud de obediencia y de sumisión al llamado de Dios. Obediencia. Vamos a ver el primero, hermanos. La primera actitud, la turbación de María. Versículos 26 al 29. Al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Bueno, ¿qué dice anterior? si ustedes leen los pasajes, el pasaje anterior, es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Es decir, se refiere al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. El sexto mes, el ángel Gabriel, que por cierto, fue el mismo ángel que le anunció a el, el, a Zacarías, el sacerdote Zacarías, papá de Juan el Bautista, la noticia, y le eh, eh, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, noten la autoridad, Dios envió a este ser angelical llamado Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué son los ángeles? Bien, en teología eh, hay una sección que se llama la angelología, que estudia lo que la Biblia enseña acerca de estos seres. Los ángeles son seres creados, no son eternos, son criaturas de Dios. Sin embargo, son superiores a los seres humanos en autoridad, en fuerza, en sabiduría y en muchos aspectos. Ellos están delante de la presencia de Dios. No conocemos el número exacto de ángeles que hay. ¿sí? Son seres inmateriales, ellos, es decir, ellos no tienen o poseen un cuerpo material como nosotros sí poseemos. Y la palabra ángel significa mensajero, es decir, son su función, una de las funciones principales de estos seres es comunicar a los seres humanos mensajes de parte de Dios. Ahora existe toda una serie de, eh, de organización. La Biblia menciona, hablando de estos seres, menciona ángeles, menciona arcángeles, de hecho Gabriel es uno de ellos. Miren, la Biblia menciona dos. El arcángel Gabriel y el arcángel... No me vayan a decir Rafael. Este, el arcángel Miguel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Este, El arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Eh, ta, pero también la Biblia menciona querubines. Y la Biblia también habla de serafines. Es decir... Existe toda una organización de estos seres con base a las funciones que tiene. ¿no? Este, de Satanás se piensa que era un querubín, un querubín, porque así se menciona en la, en la, en la profecía que se señala como el, el origen eh, o que ubica el pecado de Satanás. Eh, Gabriel, el nombre de Gabriel, hermanos, significa Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza, por si alguien quiere ponerle a su hijo, ¿verdad? Pero habremos a, a ver, aquí menciona que fue enviado a una virgen desposada. Y esto es muy importante, hermanos. El concepto de virgen o la palabra virgen era utilizado para una chica, una señorita soltera, ¿sí? Y era, hermanos, para este tiempo la mayoría de los historiadores y comentaristas están de acuerdo que era un término aplicado a señoritas entre los 12 y 14 años, 15 años. Ahora, nadie nos alarmemos porque eso era lo normal en la época y en aquella cultura. Si sí, nadie quiere decir, ah, bueno, entonces eso debe aplicarse aquí, ¿no? Hoy sabemos que los matrimonios de menores de edad, pues no son recomendables por el contexto eh, actual. ¿No? no podemos aplicar esto como algo normativo, como algunos grupos de repente eh, muy este, pues muy legalistas y sectarios quieren hacerlo ¿no? eh, sin embargo esa era más o menos la condición de María ¿sí? es decir, era una señorita eh, entre ese rango de edad aproximadamente, pero noten estaba desposada el desposorio hermanos para que tengan ustedes una idea, equivaldría más o menos al compromiso de hoy, ¿no? Es decir, eh, un chico le pide a, a una chica casarse, ¿no? Y le lleva a sus papás a la casa de la chica, y los papás piden la mano de la chica en matrimonio y queda el compromiso, ¿no? Y a partir de ahí, este ya no le dices mi novia, sino le dice es mi prometida. En, en nuestra cultura, en nuestro contexto actual. Bueno, más o menos era así, aunque hay una enorme diferencia, hermanos. En nuestra cultura, este, el compromiso no es un acto legalmente vinculante. En la cultura hebrea, sí lo era. Es decir, ellos, en el momento del desposorio, ya eran marido y mujer. Es decir, se refería ella... A él como mi esposo, y ella a ella, él a ella como su esposa, y la sociedad así los veía. Sin embargo, el matrimonio no estaba consumado. Era el, el, el, el periodo del desposorio, ellos no vivían como marido y mujer durante este periodo. Eh, ella permanecía aún en casa de sus padres, y él estaba, durante el tiempo de desposorio, el varón estaba preparando el hogar donde habría de vivir el nuevo matrimonio. ¿Sí? ¿Ven la analogía con la venida del Señor Jesucristo? Dice, y si me voy y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sí? Esto entre paréntesis, hermano. Pero esa era la, la idea y la costumbre del desposorio. De entonces, esa era la situación legal y, este, y civil de María en ese momento. Con un varón que se llamaba José de la casa de David, era del linaje descendiente de David, ahora aunque él era un carpintero y aunque no vivía en Belén de donde era la familia de David o en Jerusalén, sino que vivía en, en Galilea José, como vimos hace ocho días, era el legítimo heredero al trono de David pero veamos más ad, adelante, dice, y el nombre de, su, de, el nombre de la Virgen era María este nombre era muy común entre los judíos, hermanos, porque evocaba a la hermana de Moisés, el libertador, Miriam. Y dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Muy bien, este, esta palabra salve, hermanos, significa saludo. Así literalmente, así se saludaban. Sin embargo, hermanos, le, leyendo comentarios, estudiando comentarios, no era común que eh, alguien saludara con salve, es decir, así entre, entre nosotros, eh, es decir, no era un saludo coloquial. Salve, hermanos, era un saludo que no, usualmente se daba entre personas dignatarias, ¿sí?, en círculos sociales elevados. Entonces, de entrada, el que una chica desposada, entre 12 y 14 años, residente de Nazaret, que ya dije era un lugar insignificante, de repente recibiera en su casa la visita de un ángel que le dice salve, de entrada ya eso para ella era algo... Totalmente sorprendente. Pero después usa la palabra muy favorecida, que es lo que les decía que genera confusión con el rezo, porque eh, aquí no es llena de gracia en el sentido de que María es dispensadora de gracia, como lo dice el dogma romanista. ¿sí? El dogma romanista dice que María, que toda la gracia de Dios es dispensada a través de María basándose en que, aquí dice, muy favorecida, la traducción que tienen ellos es llena de gracia, como si ella fuera una clase de ser humano especial, eh, que, que en sí misma tiene gracia y dispenda gracia a, to, a otros seres humanos. El verbo está en voz pasiva, y el mismo ángel, lo reitera en el versículo 30. Has hallado gracia delante de Dios. Es decir, ella no es dispensadora de gracia. Ella fue receptora de una gracia especial de parte de Dios. ¿Notan la diferencia, hermanos? Hay una enorme diferencia aquí conceptual respecto a, a, a la idea detrás del saludo de Gabriel. Salve muy favorecida el Señor es contigo, y note esa expresión, bendita tú entre las mujeres. Y ahí pues ya nos agarraron, ¿verdad? Eh, Noten, el... nosotros estamos en lo correcto, bendita tú entre las mujeres, pareciera que es una expresión de alabanza. Bueno, no es la única vez en la Biblia en que se utiliza esto. Vayan conmigo a Jueces 5.24, Jueces 5.24 hasta el 26.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 De la, esas que hay en el libro de los jueces hermanos porque se había levantado este hombre Císara que era enemigo del pueblo de Dios y entonces lo estaban persiguiendo y por ahí llegó a casa de Jael y Jael pues le con engaños le brindó hospitalidad lo atendió le dio de comer y cuando Císara estaba dormido esta mujer Jael Tomó una estaca y orado su cabeza y lo mató. ¿no? Y aquí en este cántico se dicen estas palabras: Bendita sea entre las mujeres Jael. Hermanos, esto nos recuerda que esta expresión, Bendita tú entre las mujeres, no es una justificación para la mariolatría, para la adoración a María y para que nosotros la consideremos un ser humano especial, no es una base para el dogma de la inmaculada concepción. El único ser humano que fue inmaculadamente concebido ha sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que no está refiriéndose a considerar a María como una mujer tipo semidiosa o de una clase especial. Porque ya vemos que aquí otra mujer en el Antiguo Testamento también se le aplica esa expresión. Simplemente, hermanos, es una forma en la cual Gabriel está diciendo, está reiterando su mensaje. Tú has recibido una gracia especial de parte de Dios. Dios ha puesto sus ojos en ti, no por algún mérito que haya en ti. Sí, sino porque él quiso mostrarte gracia especial y esa gracia especial te hace a ti una mujer receptora de una gracia que ninguna otra mujer en la historia tendrá, nunca. El llevar en su seno al Señor Dios del universo. Eso significa bendita tú entre las mujeres. No porque seas digna de, de ser bendecida, sino porque Dios desde su trono Decretó bendición hacia ti El que tú seas La madre del Señor Que en tu seno se lleve a cabo La encarnación, el milagro De la encarnación del Hijo de Dios Noten la re reacción de María Versículo 29 mas ella cuando le vio Se turbó por sus palabras Y pensaba ¿Qué salutación sería esta? A ella le sorprendió es, ese saludo Y es por las razones que he explicado ya, pues es muy claro la eh, el por qué ella eh, se espantó. Dice aquí, su reacción fue, eh, se turbó por sus palabras. La turbación, mis amados, es un estado emocional producido por un impacto, algo que tú presencias. Yo no sé si has llegado a ver alguna vez algún accidente y de repente ves el impacto y es algo así, eso es, te deja turbado, no piensas bien, no razonas bien por eso que acabas de ver. ¿no? O puede ser también por una noticia eh, mala que acabas de recibir, ya sea en tu familia, en tu salud, o la muerte de un familiar, etcétera. Hay turbación en tu mente. Es un estado emocional en donde no tienes la capacidad de razonar porque hay una ausencia de paz y de serenidad dentro de ti. Hay confusión, hay desorientación. No eres capaz de razonar bien. Y María experimentó turbación por las palabras. De entrada, Siempre que en la Biblia se narra que venía un ángel, ¿cuál era la reacción del ser humano? Hermano? De miedo. No era una reacción de gozo. Ahora vemos los ángeles como los pintan, ¿no? Muy tiernos, ¿no? Muy, pero probablemente era una apariencia que generaba, seguramente era así. Pero no solamente era turbación lo que experimentó María de primer impacto, hermanos, noten. El ángel, versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Qué estaba experimentando además de la turbación, María? Temor. Temor. Hermanos, cuando Dios viene a ti y te llama para una comisión especial, vas a experimentar primero turbación y después temor. Es natural. Es natural. ¿Sí? Dios va a venir a ti y te va a decir, quiero que te unas a mi misión. Y tú, la primera reacción, hermanos, te va a impactar. eso el simple hecho de considerarlo. Pero después vas a empezar a experimentar temor. Y vienen las palabras de parte de Dios que dijo el ángel. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es lo que vence el temor en el llamamiento? La gracia de Dios. Cuando Dios te llama, hay temor, porque nos parece grande la tarea. Nos parece tan grande la tarea y nosotros tan pequeños y limitados que decimos no. Hay algo mal aquí. Te equivocaste, señor. Y dice. El Señor, no temas. Has hallado gracia delante de Dios. No creas que es por ti. No es por ti, María. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que va a hacer la diferencia entre lo enorme de la tarea y lo pequeño que eres tú. Y... Yo, yo recuerdo, hermanos, todos con, hemos visto seguramente esta película. En el año de, que yo nací, 1976, el Oscar para la Mejor Película fue para Rocky, esta película que hemos visto. ¿Eh? Y hay una escena, cuando este, ustedes conocen la historia, es un boxeador aficionado que trabaja para cobrar a un prestamista, y, este, y él es el cobrador, ¿no? Que sabe golpear. Este, pero hay una pelea del campeón mundial que, este, que se cancela y entonces anda buscando un boqueador sustituto y se le ocurre la, la idea a Polo Crites, decir, bueno, voy a mostrarme generoso con un aficionado, un desconocido y que él sea el, el que sea mi retador y que compita por el título, es más, que sea una pelea por el título. ¿no? Y entonces así como empiezan a investigar y investiga acerca de Rocky y entonces llama a su manager y ahí está la escena donde el, el, el manager ¿verdad? este, se entre, manda a llamar a Rocky y él piensa que lo quieren contratar como Sparring ¿verdad? se llama Sparring el que el, sirve para entrenar dice no, queremos invitarte él te está invitando a que compitas para el título y entonces este, hay un momento cuando le dice eso Hubo un momento de silencio en esa escena. Es la turbación. Cuando no te lo crees. Yo, competir por el título, no, nadie me conoce. no Y María, hermanos, se seguramente se consideraba la menos probable para que Dios la llamara para ser eh, la madre del Mesías. Sin embargo, hermanos, no te descartes tú. Y ese es un primer mensaje que quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos. No te descartes. ¿sí? Porque ahorita vamos a entrar al razonamiento con el cual empezó María también. El llamado de Dios, sin duda, sin lugar a dudas, mis amados, es un momento que nos impone temor ¿sí? y que puede generar incluso confusión mental. Pero Dios te llama y la respuesta a la turbación que experimentó María, es la misma que te da Dios a ti. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y, hermanos, es la gracia de Dios la que te hace el llamado. Y si es por gracia, dice Pablo, no es por méritos. Es la gracia de Dios la que te llama. Es la gracia de Dios la que te comisiona para la tarea. Es y será la gracia de Dios la que te va a hacer obedecer ese llamado. Es incluso también la gracia de Dios la que te va a capacitar para la tarea. No es tu talento. No son tus títulos. No es tu linaje de tu familia de donde asciendes. No es tu sabiduría, no es tu personalidad. Es la gracia de Dios. Escúchalo muy bien, hermano y hermana. Dios te llama... Por su gracia. Pero veamos la segunda reacción, hermanos. Ya que María pudo, por la gracia de Dios, superar el temor y la confusión. Empieza su cabecita a razonar. ¿Qué le dice el versículo 31? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Noten la reacción de María. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella, como ya dije, estaba desposada. Pero en el desposorio no vivían juntos. El esposo y la esposa. Es decir, no se había consumado el matrimonio no habían tenido intimidad sexual, ellos. Y es que la, la duda cabe, porque, cuando dijo que iba a ocurrir eso el ángel? Dice, ahora. Ahora quedarás embarazada. sí Y entonces viene la duda razonable. Y, y hermanos, aquí lo pongo en mis notas. Duda, más no incredulidad. ¿Sí? Duda razonable, más no incredulidad. Porque si ustedes leen el pasaje anterior, el episodio anterior, donde el mismo Ángel Gabriel le da la noticia al, a, a Zacarías de que iba a ser papá de Juan el Bautista, ahí sí hubo incredulidad y hubo un castigo. sí, Como que el evangelista Lucas quiere mostrar el contraste entre la reacción de aquel sacerdote y la reacción humilde de una jovencita en Galilea. ¿Sí? Y ella no tiene incredulidad, pero tiene una duda razonable. Dice, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Miren, esta expresión, concebirás en tu vientre, nos habla de la esencia de todo el relato de la Navidad. La encarnación del Verbo Eterno del Dios eterno, realmente ocurrió, Dios se hizo carne, aquel verbo se hizo carne, en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, y se llamará su nombre Jesús, este nombre Jesús, hermanos, es el equivalente al nombre hebreo en el Antiguo Testamento, Josué, literalmente significa Jehová salva, o salvación de Jehová, eh, y dice, será llamado Hijo del Altísimo. Aquí Gabriel está usando una expresión típica de un nombre típico hebreo de Dios. El Elión. Será llamado Hijo de El Elión. Hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre porque él será descendiente de David. Ya dijimos, Jesús Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es heredero al trono de David por dos vías. La legal, a través de José, que era su padre legal, no biológico, pero sí legal. Y a través de María, descendiente de David, por la vía biológica. Y dice aquí, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá. Justamente una Alusión al pacto davídico, mis amados hermanos. La respuesta del ángel acerca de cómo iba a producirse el embarazo de María es motivo de burla para el mundo incrédulo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, mis amados hermanos, el embarazo de María fue un, una obra sobrenatural del Espíritu Santo en su cuerpo. Así fue concebido nuestro Señor Jesucristo en su seno. Para confirmar su fe, el ángel le habla de otro milagro que acababa de ocurrir hace seis meses. El de su pariente Elizabeth. Si tu pariente Elizabeth también ha quedado embarazada en situaciones imposibles desde el punto de vista humano. ¿Sí? Lo hizo en edad avanzada y además ella a la que llamaban estéril. ¿Sí? Y por si no te queda claro, María, dice, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y esta es una alusión, mis amados hermanos, a la omnipotencia divina. Un milagro. Porque Dios es un obrador de milagros, mis amados hermanos. Yo no tengo duda con los milagros de la vida, de la Biblia. ¿Sí? Pongo en duda mucho de lo que hoy se llama milagro. O de lo que la mucha gente llama milagro. Y... Bueno, nosotros utilizamos ya la palabra milagro de una forma a lo mejor muy popular, ¿no? Pero hermanos, nos gozamos con respuestas que Dios da a la oración. Nos gozamos de, de rescates de la muerte, de obras de su providencia. Pero milagros, hermanos, de la calidad en la cual aparecen en la Biblia, de alguien que nació ciego y que Dios, el Señor, le abre los ojos instantáneamente, hermanos, eso realmente poco sucede hoy, si es que Dios en su soberanía aún permite que ocurran situaciones aquí. Vemos cosas maravillosas, sin duda alguna, que nos generan asombro y que provocan acciones de gracias en nosotros, hermanos, pero milagro en el sentido estricto de la palabra es esto lo que la Biblia llama milagro. Pero viéramos, hermanos, aquí, esta alusión que hace Gabriel a la omnipotencia divina cuando dice, porque nada hay imposible para Dios. Y es que es una imposibilidad, hermanos. Quizá usted no se había puesto a pensar en esto, pero sabía que es imposible, era imposible que usted y yo estemos hoy aquí adorando a Dios. Era una imposibilidad, porque la Biblia dice que nadie hay quien busque a Dios. El hecho de que estemos hoy reunidos cantándole a Dios es un milagro. Que Dios obró en nuestro corazón. Y, hermanos, así como María entró en esa fase de la duda razonable, eso es algo que siempre ocurre cuando Dios te llama. ¿Se acuerdan, hermanos, el llamamiento de Moisés? Moisés tenía 80 años de edad. Tenía su vida resuelta. Él ya tenía una familia, una esposa, un hijo, una fuente de ingreso, un buen suegro. ¿Qué más le podía pedir a la vida este Moisés? Perdón, estoy hablando de Moisés, David. Estoy hablando de Moisés, allá en Madian. Moisés ya tenía su vida resuelta. Y de repente, pastoreando las ovejas de Jetro su suegro, Dios lo llama a través de una salsa. ¿Y qué dijo Moisés? Sí, Señor, ¿cómo no? Solamente estaba esperando que me llamaras, pero yo, era lo que yo quería. ¿Cuándo me voy? ¿Fue así? No. Empezó a argumentar con Dios, como tú y yo argumentamos con Dios cuando Él nos llama a la tarea. Señor. Tengo 80 años. ¿Y quién fue el que escribió aquel salmo que dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años? Moisés. Es decir, la esperanza de vida en la época de Moisés era esa, hermanos. Y Dios lo llamó a los 80 años de edad. Entonces, ese podría ser un argumento lógico, ¿no? Señor, por favor, te equivocas. A lo mejor se de más y lo que estoy viendo es una visión. Y Dios le empieza a decir. Primero le pregunta, bueno, me van a preguntar quién me llama, quién me envió. Y ya dice, dirás, yo soy, me envió a ustedes. Luego, ¿qué, ¿qué dice? no me van, Llego ante Faraón y no me va a creer. Dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, con ella harás mis maravillas. Y luego sigue razonando Moisés y le dice, Señor, por favor manda a quien debes de mandar porque yo nunca he sido de fácil palabra. Y entonces Dios se enojó Y yo no quiero pensar cómo Dios llega en la fase del llamamiento, que tú provoques su enojo. Porque Dios enojado, hermanos, te va a poner en lo que te está llamando, pero enojado, ya que lo hiciste enojar. Y le dice, ¿Quién le dio la boca al mudo? ¿Quién hizo al ciego, al cojo, al que ve y al que no ve? No soy yo, Jehová. Se ve y deja de discutir conmigo. Y es que argumentamos, hermanos. A mí me gusta hablar con jóvenes y preguntarle, no solamente a jóvenes, sino a todos acerca de si han experimentado alguna vez alguna experiencia de llamamiento, hermanos. Y normalmente, y es una experiencia por lo cual yo también atravesé. También me llené de temor, hermanos, antes de estar aquí, en este lugar. También había confusión. También argumenté con Dios, hermanos. Yo tengo ya una familia, tengo una profesión, tengo un trabajo. Yo me congrego, te sirvo, toco el piano, lo que quieras, Señor. ¿No? Pero argumentamos. Y nuestros argumentos suenan lógicos, ¿no? Como sonaba lógico la reacción de María. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No argumentes con Dios. No, no asumas la actitud de Moisés. Si es por la edad, muchas veces dicen, no, pues está muy joven. No es cierto. Y descartamos que Dios llama a alguien porque está muy joven. ¿Y a quién llamó jovencito? Dios. Samuel. ¿A quién más? ¿A David? ¿A Jeremías? Niños. Los llamó Dios. A Timoteo. ¿Qué le dice Pablo? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Pero también si es muy grande. Decimos, no señor, ya. Mi vida ya pasó. Hermanos. Para quienes están en sus 50 sesentas. <risa> Dios no te puede llamar en esta etapa de tu vida. Dios no te puede llamar porque ya estás jubilado. Jubilada. Mis hermanos misioneros de Estados Unidos. En diferentes etapas de la vida. Ayer tuvimos una reunión con los misioneros americanos. Muy hermosa. Y hay de todas las edades, ¿verdad, hermana? Paz? ¿Por qué? Porque Dios no se va a fijar en tu edad. No pienses que estás descartado porque ya estás jubilado, hermano o hermana. Eso para Dios no es ningún impedimento para llamarte. Así que más vale que no entres en argumentación con Dios. Más bien, y esto nos lleva a la actitud final de María, versículo 38. Entonces María dijo, ya después de que le dijo nada imposible para Dios, ¿cuál es la actitud? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Esta palabra, esta frase, he aquí la sierva, hermanos. Es más fuerte que cierra. Es la palabra griega dulos, que significa esclava. Y a lo mejor nos puede costar trabajo hoy porque la esclavitud legalmente no existe, aunque hay formas modernas de esclavitud, ¿verdad? Pero no existe el, el, el, el hecho de que un ser humano sea propiedad de otro ser humano, ¿no? En ese entonces sí existía eso. Un esclavo era una persona que era propiedad de otra persona. Y no tenía derecho alguno sobre su voluntad, sino que su voluntad le pertenecía completamente al amo. ¿Sí? Y esa es la palabra que está usando María aquí. he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y María dijo esto sabiendo lo que le vendría Socialmente encima El problema que le vendría con José Que describe el evangelio de Mateo Que quiso dejarla secretamente Cuando se enteró del embarazo de María Además que María conocía La consecuencia de la ley de Moisés Respecto a ella, que era el apedreamiento Todo eso lo sabía cuando ella dijo la esclava del Señor. Aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y solamente cuando llegamos a ese punto en nuestro llamamiento, hermanos, es cuando el mensajero de Dios se va. Hermano y hermana, Dios está en misión. Y Él te llama a ti y, te, y sigue llamando hombres y mujeres a su misión. Y llama a hombres y mujeres de todas las edades. De todos los niveles de preparación. De todos los niveles económicos. De todos los trasfondos. Y a veces Dios te va a mandar a algún Gabriel. Puede ser. Un familiar. Puede ser. Un alumno a quien tú das clases de escuela dominical. Puede ser un discípulo o discípula. Puede ser el pastor. Puede ser un hermano a quien tú has servido y que tu, tu vida ha sido de bendición. No sé cuál sea tu Gabriel, pero a lo mejor Dios te ha mandado Gabrieles a tu vida para decirte, Dios te ha dado gracia, has hallado gracia delante de Dios y te está llamando para una tarea. Yo no sé cuántos años has prolongado ese proceso de dejarte apanicar por el temor de las palabras de Gabriel, de tu Gabriel personal, y quizá te has detenido o atorado en el proceso de argumentar con Dios. Y tus argumentos te parecen lógicos. Y ahí te has quedado. El día de hoy, hermano y hermana, Dios te invita a dar el siguiente paso. A que tú llegues al siguiente nivel y le digas al Señor. He aquí el siervo, el esclavo del Señor, la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Seguiremos el ejemplo de María. Porque eso es a lo que el Señor, esa es la respuesta que el Señor espera de nosotros hoy. Entrega, sujeción, obediencia y obedecer es liberador. Pero no obedecer te ata y hace que tu vida no esté cumpliendo el propósito por el cual tú fuiste creado. María fue creada. Para ser la madre del Señor. Tú fuiste creado. Para cumplir. Otro papel. Dentro del plan de Dios. La pregunta es. ¿Lo estás cumpliendo? O tú ya le dijiste al Señor. A mí ni me veas. ¿eh? Misionero yo. No. Misionera yo. No. Olvídate. Y tampoco. Se te ocurre llamar a mis hijos. O a mis hijas. Porque también hay padres así. Que les dicen, ni, ni pastorado, ni misionero, ni nada que sea un llamado especial de Dios. Hermanos, Dios sigue llamando. Un día llegó el ángel Gabriel a la casa de María. Y seguramente sigue mandándote a ti. A tus arcángeles personales. Oremos, Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias te damos por el ejemplo que encontramos en María. Señor María, sin lugar a dudas, una mujer de gran ejemplo e inspiración para todos los cristianos de todas las épocas. No la adoramos, Señor. No nos encomendamos a ella. No dependemos de algún tipo de intercesión de parte de ella. Toda la gloria la damos solamente a ti, Señor. Toda nuestra adoración es solamente a ti, Padre. Pero gracias te damos por la vida de esa mujer piadosa quien fue objeto de tu gracia. La llenaste de tu gracia. La llenaste de tu Espíritu Santo. Y obraste en ella el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su hijo. Su hijo. A quien ella. Crió. Protegió. Le enseñó tu palabra. Era en realidad. El Hijo quien cuidaba a la Madre. Era el Hijo quien enseñaba a la Madre. Era el Hijo quien gobernaba a la Madre. Y a través de ese Hijo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, digno de gloria, hoy nos justificas delante de ti. Nos perdonas nuestros pecados por la fe y nos das la vida eterna. Señor concede que tu evangelio, en su pureza, siga siendo predicado en nuestro país. Y Señor, que mucha gente deje de poner su fe en otros personajes, aunque piadosos, aunque grandes héroes de la fe, pero no están en ellos la salvación. Padre, permite que nuestro pueblo, empiece a poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En su santo nombre oramos. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Agradecemos mucho, Pastor Iván, por este hermoso mensaje compartido con nosotros en esta, esta tarde. Vamos a dejar ahora el tiempo a nuestros hermanos diáconos para poder recoger los diezmos y ofrendas de este día. para nuestros corazones hermanos para que por estar su sorprenda en este día, oremos Amado Padre Felicidades agradecimos una vez más porque tú eres bueno con nosotros, eres generoso y cada día cures cada, cada una de nuestras necesidades en cada hogar gracias por la vida por la salud, porque tú de muchas maneras nos bendices gracias por el intento diario por darnos un techo, un vestido, todo nuestro buen Dios, el alimento diario. Gracias por darnos esta fuente de ingreso que, que nunca nos, nos sirve para nuestras necesidades, pero todo viene de ti. Bendice eh, tu iglesia que se prepara y con sus corazones <coughs> dispuestos y alegres y generosos para depositar cada uno según la cuerda lo que haya obtenido en esta semana. Gracias, mi Dios, que dice a mis hermanos que van a administrar estas horrendas y Gracias, Padre, en todo y por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Amén. rumbo al final de nuestro culto y le voy a dejar el tiempo a nuestro amado pastor para que nos sigue en palabras de oración Amén. les invito a estar de pie hermanos vamos a despedirnos en oración bendito padre gracias te damos una vez más por tu presencia entre nosotros señor gracias por lo delicioso que es experimentar la comunión entre hermanos en cristo y ahora al despedirnos padre concédenos a toda tu iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tu amor perfecto y maravilloso como nuestro Padre Celestial y la dulce comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y siempre, hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno 66 que dice, cristianos, hoy cantar a Dios. Con esto quedamos despedidos, hermanos. Hipno 66. y seis.